Ay, qué guapo me veo por las chuchas. Hey Hola hermana. Hola papita. Bienvenida a Santiago. Estamos sin agua, hermana. Sí, Pero. Ya, me dice que me estoy un Sí, poco. lo que pasa es que cortaron el agua en Santiago porque estaban los ríos muy. Con mucho caudal Y muy, muy turbios. Sí. Pero en mi edificio están arreglando las queñerías Entonces estamos doble cortados. No tenemos ni agua fría ni agua caliente. Y yo me acabo de bañar con 4 litros de agua, lo que me hace cuestionarme cómo usamos la ducha. Pero estoy fresquito y limpicito, a lo lucito. Sí, huele rico. Sí, viste. Aún no edito el vlog, pero vamos a ir a almorzar con la artista invitada 11 y la artista invitada Claudia, que no se ve. Sí, no, sí, me veo. Sí, sí, te veí. <risa> Porque eres blanquita casi perfecta. <risa> ah. ¡No! Tremendo perro. ¡Eso ¿En es el nombre de todos los gran, gran de porque vino mi hermana vamos a ir a comer sushi al mejor sushi del centro encuentro yo vamos a ir al duri sushi esperemos que esté abierto si sí, está abierto yes. Yo me acuerdo Yo cuando a mi papá venía para Santiago, comprabas, no de esto Y me ¿Sí? llevaba esa bolsa de pluma grande, así metálica Ah, eh, ¿no? sí. ¡Mucha lluvia! Ahí está la serrana, está abierta ¿Tenemos que tomar un cafecito ahí? Pues? No, pues que hacer el vlog. ¿Verdad que no he sacado el blog? La gente no sabe andar con paraguas en la calle. Si viene alguien uno el paraguas para no pegarle en la cabeza. No es tan sencillo como eso. ¿Te pegaron en la cabeza? Casi me pegan en la cabeza. ¿En serio no pegué un Sí, No, no. David no me pasan esas cosas. Es como yo me paré en el metro. Ay, oh, me no pegué en la cabeza y la cabeza, y me dijo, ay, a mí no me pasa. No, <risa> vale. ah, eh, 7.20 de la tarde, acabo de terminar de editar el vlog. En 15 minutos va a estar renderizado. en media hora va a estar en YouTube, es lejos el blog que he subido más tarde en la vida. Oye, vos, ¿por qué arrancáis? Porque, estoy... Porque, Porque tu tutito. Porque tutito. Mi entidad secreta es mi cara de tu tito. Bueno, fuimos a ver a, los amigos, a unos amigos de la Morphe, donde pudimos verlo. La manza tormenta eléctrica que ha estado súper entretenida, pero ha tenido sin agua a casi todo Santiago. 40% Santiago en realidad. Este es el fin del día sí. Es súper difícil saber por qué pasan estas ruedas. Siempre, siempre que llueve un poco más de la media en Santiago, esta ciudad colapsa. Y no digamos que es como un temporal, es solamente que ha llovido más de lo normal. Es la misma cantidad que llueve tal vez en Conza, en Temuco, en. Huancagua. La cuestión es que esta ciudad colapsa o por mucha lluvia o por malos trabajos. Y la primera se debe a la segunda. Entonces, como. Paramos la weá. Maya de. Oh mierda, la hermano. Maya de.. Oh. Inundación y todo lo que trajo me sigue encantando la lluvia. la sigo disfrutando, como siempre. Uy, oh, se cayó. Se cayó cerrada. Puta que es lindo el invierno, weón. Ojalá estuviéramos mejor preparados No, el tailgun. No, no,